El día de hoy te voy a mostrar cosas que no sabías sobre la champivaca. Número 4. Si a no una champivaca le cae un rayo. Si no a una le cae un rayo, esta se convertirá en una champivaca café. Número 3. Si a no una champivaca café le das una flor, esta te dará un estofado sospechoso si la ordeñas. Número 2. Las chapivacas te pueden romper hasta 6 objetos. Estos son sopa de hongo, carne cruda, carne cocinada si la quemas con un mechero, champiñones, leche y cuero. Número 1. ¿En qué versión fue implementada? La chapivaca fue implementada en la beta 1.9 Java Edition y esta fue la primera imagen que se vio.